Ejercicio de cronogramas A ah, Complete el cronograma de un latch tipo D activo en alto Es decir, un latch habilitado con la señal enable con valor alto Este es el, la forma con que se suele representar el latch tipo D La señal es activa en alta porque no lleva aquí eh, la raya de lógica negada y mmm, aparte de las entradas de datos y de la señal de habilitación, que al ser un latch, esa entrada de habilitación va a ser por valor mmm, nivel alto o nivel bajo, tenemos la salida Q del biestable. Y lo que hace este biestable tipo de activo en alto es que cuando la señal de habilitación enable toma un valor alto, almacena el dato de, en su interior, en su estado, que denominamos Q, y que además el estado del, del bistable coincide con su salida. En caso contrario, el estado del bistable Q, que coincide con su salida, no varía. Lo primero eh, que haré es fijarme en la señal de habilitación, porque es la que, Determina el comportamiento del biestable. Cuando el latch D está habilitado, es decir, que la entrada enable es alta, copia el dato D a la salida Q, o mejor dicho, almacena la señal de entrada D en el estado Q del biestable. Aquí vemos que va a estar activo. O habilitado en los tramos que he marcado en color verde. Y cuando el Latch D está inhabilitado, es decir, que la entrada Enable está baja, la salida Q, que coincide con el estado del Vistable, no varía. Es decir, que el estado Q mantiene su nivel de inhabilitación. Esto se produce en estos estados, en estas porciones de tiempo marcadas en rojo la señal de habilitación. Y luego nos tenemos que fijar en el estado inicial del latch que viene indicado en el cronograma en, del enunciado con un trazo al principio de la salida Q. Pues este será el estado Q inicial del latch que luego... Evolucionará. ¿Y cómo evolucionará? Pues en los tramos en donde mantengamos el, el valor, serán tramos horizontales y en tramos que copiemos o que almacenemos en, en el vistable, lo que haremos es replicar los tramos de datos en la salida salida que coincide con el estado en este bien estable bueno pues ya tendríamos la señal casi terminada y solo faltaría el toque final que es unir los saltos de la salida que se han producido durante los transitorios de habilitación cuando aquí tenemos una habilitación se produce este transitorio cuando hemos tenido esta habilitación se produce este otro transitorio cuando hemos tenido esta habilitación Hemos tenido este otro transistor, transitorio y por fin el último transitorio de habilitación nos da que faltaba este tramo. Y con esto ya hemos terminado este cronograma. Gracias por su atención.